marketing. A ver, alguna vez cuando, cuando empezaba pues eh, a lo mejor no entendía muy bien la audiencia del cliente y entonces eh, cometía a lo mejor algún error de cómo tratar algún contenido o cosas así. Y bueno, creo que esa es una de las cosas eh, junto a lo mejor con no entender el producto. Porque si estás en, un, en una web que el producto o el, o el servicio que ofrece es algo un poco técnico y no entiendes muy bien cómo funciona, a la hora de hacer SEO o de hacer contenidos o de intentar ayudar con el marketing, estás más perdido que... <risa> <risa> eh, URL Profiler, que es una herramienta tipo Screaming Frog, tipo o un crawler, pero que hace muchas más cosas y que le puedes conectar distintas APIs y te ayuda, por ejemplo, en temas de contenidos te ayuda a saber eh, si los contenidos han tenido interacciones sociales en redes, o si tienen enlaces entrantes, o yo qué no sé, o incluso puedes in eh, extraer los emails de los dueños de esos blogs. Eso es interesante para luego escribirles y, y proponerles alguna colaboración.